Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. Hago este video especialmente para orientar a todos ustedes con relación a las preguntas que frecuentemente me realizan estudiantes de medicina, médicos generales, sobre las residencias médicas. Acá les he realizado de manera ordenada las preguntas más frecuente que sobre las inquietudes que tienen de las residencias médicas. Si ustedes tienen alguna otra duda con relación a las residencias médicas en la República Dominicana, por favor me van a dejar en los comentarios cuáles son esas preguntas para así contestárselas en los próximos videos. El tema de residencias médicas en República Dominicana es un tema muy importante para todo personal de salud, principalmente los estudiantes de medicina que tienen que ver con cuál es la especialidad que quieren realizar cuando termine ya la universidad cuál es el campo laboral de esa especialidad y cuáles son los beneficios que yo puedo obtener haciendo esa especialidad. Son algunas preguntas de las cuales me han realizado. Por ejemplo, cuánto gana un médico residente? Cuánto dura esa especialidad? Cuál es el mejor hospital para hacer esa especialidad? Esas son las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Así que quédate con nosotros y disfruta de este contenido. Comenzamos con qué es la residencia médica? La residencia médica, esto es un programa académico de posgrado donde tienen que intervenir diferentes instituciones para el entrenamiento de un médico u odontólogo que sea egresado de una universidad reconocida por la República Dominicana y esté avalada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Acá vamos a tener programas académicos que van a durar desde dos años hasta seis años e Inclusive cuando va a ser una subespecialidad se va a llevar mucho más años, aproximadamente 8 o 9 años. Tengan en cuenta esa parte que es muy importante. El entrenamiento va a ser extenso, es lo primero. Y cuando se gradúa esta persona va a ser reconocido por la universidad que avala la especialidad. ¿Qué tengo que hacer para optar por una residencia médica? Como dije anteriormente, lo primero que tiene que hacer es ser egresado de la carrera de medicina o de odontología, porque los odontólogos también hacen residencia médica, en el caso de maxilofacial. En el caso de medicina, que es el área que me compete, primero tiene que estar graduado por la universidad, como mencioné anteriormente, tener tu título que diga doctor en medicina. Lo segundo, tienes que realizar la pasantía médica para que te entreguen el S4. Entonces, con esos dos procedimientos, ya tú vas a optar por el examen nacional único de residencia médica. Este es un examen que se realiza todos los años y lo imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hay 100 preguntas de medicina general y algunas preguntas de especialidades. Si tú pasas ese examen nacional único de residencia médica con una nota por encima de 65 puntos, que es lo mínimo, vas a poder optar por una especialidad médica de tu preferencia. Otra pregunta que me realizan. ¿Cuántos puntos debo de sacar en el examen para poder optar por la especialidad médica X? Por ejemplo, para yo poder entrar a neurocirugía, para poder entrar a urología, a cirugía, ¿Cuánto debo de sacar en el examen para poder entrar? Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque las notas pueden variar por año. Por ejemplo, puede ser que en este año 2020 la persona que entró a neurocirugía haya sacado en el examen un 78 y que haya entrado con esa nota no significa que los que ya entraron anteriormente sacaron la misma nota que esa persona. Puede ser que el que entró en un año antes que este, en el año 2019, haya sacado una calificación de 75 puntos, que sea menor. Pero todo eso va a depender de la demanda y de las calificaciones que tengan los concursantes que quieran también esa misma especialidad las personas que tienen mejores calificaciones son las que ingresan. Principalmente, mejores calificaciones en el examen. Eso hay que tenerlo muy pendiente. ¿Cuántos años dura la residencia médica? Las residencias médicas, como mencioné anteriormente, pueden variar dependiendo el área. Ahora mismo, por ejemplo, pueden durar desde dos años hasta 6 años un programa académico de residencia médica algunos ameritan más tiempo la residencia médica que pueden durar seis años está en el caso de neurocirugía en el caso de ortopedia traumatología este dura cinco años este programa académico porque el primer año es de cirugía general y ya los últimos cuatro años son de ortopedia y traumatología también hay variantes en el caso de medicina interna, anteriormente duraba cuatro años, al igual que ortopedia, ortopedia le sumieron un año, le han sumado un año y ya todos los programas duran cinco años. En el caso de medicina interna, anteriormente duraba cuatro años su programa académico y ahora lo han reducido a tres años. También ocurre lo mismo en el caso de medicina forense. Anteriormente, el programa académico de medicina forense duraba tres años y actualmente dura cuatro años. Todo eso va a ir cambiando constantemente con el paso de los años. ¿Cuál es el mejor hospital para realizar una especialidad X? No hay mejor hospital, dependiendo de que te convenga. Si tú tienes un amigo que está, un ejemplo, ahora mismo en el hospital Dr. Francisco Mugoso Puello, si tú tienes un amigo allá justamente en el área de cirugía, tú puedes concursar en ese hospital porque ya tú tienes personas que conoces y todo eso y te vas a sentir cómodo con tus colegas. Pero si en el caso de que esa especialidad solamente la dan en una institución, como es el caso de dermatología, que solamente la dan en un lugar, pero hay otras especialidades que son muy demandadas, en el caso de ginecología y obstetricia, en el caso de pediatría, en el caso de cirugía, ortopedia, esas son especialidades muy demandadas y van a tener, por lo tanto, muchos hospitales y muchas provincias donde usted pueda optar por ellas. Tengan pendiente esa parte. Otra pregunta que me hacen, ¿puedo cambiarme de especialidad médica cuando yo ingreso a una? Eso está prohibido, cambiarse de especialidades. Por ejemplo, si usted entró a ortopedia y no le gustó, te ve que en el primer año no le gusta, cambiarse de que para cirugía. Eso no está permitido porque si usted concursó para ortopedia, usted se tiene que quedar en ortopedia. Ahora bien, hay otra cosa, si usted renuncia a esa especialidad para usted concursar después para cirugía, eso sí se puede. Pero lo que usted vea acumulado en ese entonces se le va a caer y tiene que tomar el examen de nuevo. Es muy importante tener en cuenta eso. Si usted no está seguro de entrar a en una especialidad, no lo haga. Si usted no se siente cómodo ahí en esa especialidad, primero averigüe, vaya por lo menos dos semanas antes, tres semanas, verifique bien que lo que se hace, hable con alguien de ahí, de la institución, para que lo oriente y saber si de verdad le gusta porque a veces también puede ser el problema de la institución y te les encanta. Y tengan pendiente eso, que no se pueden cambiar. Otra pregunta que me realizan bastante. ¿Cuáles son las funciones de los médicos residentes? Los médicos residentes, dependiendo el año, acá les voy a mencionar. Los renglones. Tenemos que el médico residente de primer año lo conocen como R1. médico residente de segundo año lo conocen como R2. médico residente del tercer año lo conocen como R3. médico residente de cuarto, quinto, sexto año lo conocen como R4, R5, R6. Y así sucesivamente. De esos médicos residentes, cada uno de ellos va a tener una función en específico. Todo eso va a estar en un reglamento llamado reglamento de residencia médica que se lo van a dar inmediatamente usted ingrese para que usted se aprenda cuáles son los deberes suyos y cuáles son sus derechos. Eso igual que cualquier otro reglamento, por ejemplo, usted está en una universidad, ¿a qué usted tiene derecho en esa universidad? Al uso de la biblioteca, a la utilización de las aulas, cosas así. Por ejemplo, en el caso del médico residente de primer año. El médico residente de primer año es el médico que va más forzado porque es el que tiene menos experiencia menos conocimiento y es el que tiene que mantenerse constantemente en estudio porque todo lo que va a adquirir en el primer año es como esponja tiene que adquirir el mayor conocimiento necesario para poder sobresalir con los demás compañeros pero este es el médico residente que más estudia de todos los médicos residentes el que más estudia es el médico residente del primer año y es el que menos duerme porque... Es bastante el trabajo que le toca al médico residente de primer año. Y se hace un poco complicado porque al inicio... Como está en entrenamiento, no sabe realizarlo, va a estar lento. Entonces, dependiendo de la especialidad, va a tener distintas funciones. Por lo general, si en el caso de especialidades clínicas, es el que se encarga de evolucionar los pacientes, de ingresar los pacientes, de tomar los vitales a los pacientes, tomar las muestras. Si en el caso de cirugías es el que va a pasar la instrumentación, es el que va a curar a los pacientes. Y así sucesivamente, dependiendo de la especialidad donde usted se encuentre, esa función se la van a desglosar desde que usted ingrese el primer día o también hay otros hospitales que le dan un entrenamiento de 15 días por si acaso usted no aguanta y se quiere ir o renunciar a esa especialidad le dan 15 días de anticipación para que en esos 15 días usted se vaya adaptando a todo lo que usted va a hacer ya cuando usted entre a la especialidad que va a ser el primero de julio de cada año ya usted tiene que tener conocimiento de lo que usted va a hacer déjenme en los comentarios qué le parece todo esto que le estoy mencionando y si le gusta el video no olviden darle like y compartirlo con sus sus compañeros colegas y amigos que estas son informaciones que quizás usted no lo van a encontrar por ahí y que usted sentarse con un médico para que se lo explique es algo bastante extenso ya en el caso del médico residente de segundo año el médico residente de segundo año este va a supervisar al r1 al residente de primer año y esto es muy importante este va a tener un trabajo mayor porque va a supervisar lo que haga el r1 y va también a tener sus funciones que pueden ser casi similares a la del r1 pero con mayor nivel de jerarquía esto va como la milicia y recuerden que la residencia médica salieron fue de los militares y acá se va a tratar todo como si fuera una milicia van por niveles o rangos las instituciones militares van a participar en la formación de los médicos que eso también es muy pendiente hay que tenerlo en el caso de de algunas instituciones como el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y el Hospital de la Fuerza Aérea, Ramón de Lara, son hospitales militares que se imparten también residencias médicas. Si a usted le gusta la milicia, usted se puede ir para uno de esos hospitales, pero no se los recomiendo por ahora, porque son uno de los más intensos en cuanto a trabajo, labor y todo eso, ya ustedes saben. El médico residente de tercer año va a ser un híbrido con mayor experiencia que el R2, pero menor que el R4, que es el del cuarto año, y este va a tener mayor jerarquía. En algunas especialidades Pero el residente de tercer año y cuarto año Es casi la misma función que hacen Pero la diferencia es muy poco El residente de segundo año Mencioné que en el caso del de R1 Va a ser supervisado por el R2 El R3 va a supervisar al R2 Y el R4 supervisa a todos los demás residentes R1, R2 y R3 es supervisado por el R4 El R4 es una transición Entre un médico ya ayudante Que es especialista El famoso médico ayudante MA Y el médico ん? residente que está terminando la especialidad que sea un R3 o un R4. Esta va a ser una transición y va a tener funciones gerenciales. En este caso va a ser gerente de todo lo que se va a hacer en el hospital con relación a su servicio. Ese es el R4 o el R3 en su defecto, como en el caso de medicina interna, en el caso de otras especialidades que duran tres años o dos años también. Recuerda que si dura dos años, el jefe mayor de jerarquía mayor es el R2. Hay otra parte variante que es la parte de el el jefe de residente. El jefe de residente, este es un médico residente del último año de mayor jerarquía en el caso de R4, R5 o R6, dependiendo cuánto dura la especialidad. El jefe residente debe de elegirse por las mejores calificaciones según los estatutos. El comportamiento tiene que ser un comportamiento intachable, no tener sanciones o ser uno de los menos sancionados y también académicamente tiene que dar sus aportes a los demás médicos residentes es decir que tiene que ser el más académico el de mejores notas, el que tiene que dar el ejemplo, ese es el médico residente de cuarto año, pero no siempre es así este médico debe reunir esos requisitos para optar por ese puesto que ya es un puesto gerencial como mencioné anteriormente, por ejemplo si el encargado de los médicos residentes no está ahí que en, el, en este caso es un especialista, el médico residente jefe de ellos, médico jefe de residente es el encargado de gerenciar todo lo que se vaya a hacer en la institución en ese entonces, pero con relación a la parte académica Entonces ¿Qué ocurre? Que ese médico Jefe de residente Como dicen todos Debe de llamar A una elección Ya en las últimas semanas De culminar El entrenamiento El R3 Terminando R3 Para entrar a R4 Es el que va a optar o perfilarse para ser jefe residente en muchos hospitales así los eligen los demás médicos residentes que están por debajo r1 r2 r3 y lo mismo r4 ya si tienen dos personas o tres candidatos esas personas van a ser votadas se llaman a elecciones pero en algunos hospitales no ocurre así en otros hospitales el director el encargado de los residentes es el que elige pero ahí no me gusta de esa porque no hay democracia la democracia mejor es que tus compañeros te elijan a ti porque tú tienes esa característica ese perfil que nos puede ayudar no porque el director u otra persona venga y te ponga si es así si es puesto por el director este va a tener que hacer todo lo que le diga el director ya sea en contra o a beneficio de los residentes pero si este es puesto por sus compañeros o colegas es mucho mejor hay mayor empatía y los demás lo van a seguir como líder independientemente de lo que pase en el hospital pero sin que afecte la parte académica de sus compañeros, este va a optar y a velar por el derecho de los compañeros. Como en algunos casos que estén maltratando a algún residente, ese médico residente jefe va a tener esa función de que no lo maltraten o que en el reglamento se lleve todo a cabo con relación a los derechos y los deberes de esos médicos que están debajo de él. Y hasta aquí jóvenes el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video. Por favor denle un like. Compártanlo con sus compañeros, colegas y amigos. Y déjenme saber sus comentarios. Qué le parece este tipo de video. Para hacer más videos de pasantía y del internado rotatorio.